Estamos preparando para el Día de Acción de Gracias um, y es algo muy importante en los Estados Unidos. Pero como siempre, voy a empezar con el postre, lo mejor. Siempre cono conocemos que el pavo es lo más importante de la cena del Día de Acción de Gracias, pero uh, uh, el postre también. Vamos a preparar hoy una pie de boniato. Es un pie muy tradicional de los Estados Unidos, especialmente en uh, la comunidad afroestadounidense. Uh, los boniatos fueron una comida muy popular entre la comunidad afroestadounidense porque lo trajeron desde África hasta los Estados Unidos. Ellos están usando esta comida muy familiar, muy común para ellos en un, un postre. Entonces fue una adaptación para hacerlo más familiar, más cómodo para, para esa comunidad. Hoy vamos a empezar con la masa de pie. Y tengo dos secretos que voy a compartir en, para hacer una masa de pie. Y uh, después vamos a rellenar uh, la masa y cocinarlo. Lo importante con una masa de pie es que no es muy crujiente como una uh, galleta o algo y también que no es muy masticable como pan. Entonces lo quiere en la mitad con láminas y manteca entre, entre cada lámina. Entonces para hacer ese es importante que uh, la harina y la manteca mezclan bien y, y quedan Frío. Eso es mi primer secreto, que uh, todos los ingredientes deben estar muy, muy fríos. Entonces, guardo los ingredientes en el freezer um, uh, antes de usarlos. Entonces, ya preparé una olla con um, una media, uh, disculpe, dos tazas y media de harina, dos cucharadas de azúcar blanco, y también dos cucharaditas de sal. Entonces eso guardo en el freezer. Y también la manteca. Es muy muy frío, cortado en pedazos pequeños. Pero tengo um, 100 gramos de, de manteca ya cortado y en el freezer. Hasta el momento que los usamos, los guardamos en el freezer para ser muy muy frío. Ahí. Tengo, eso es... La harina, dos tazas y media, dos cucharadas de azúcar y dos cucharaditas de sal. Entonces lo pongo todo en el food processor acá. Ups. <risa> Siempre. Eso es cocinando <risa> con un poco de mes. Y también la manteca en pedazos así, um, pero bien congelado para ser muy duro. Y se pone distribuye a los pedazos aquí en esa misma máquina y con eso, con tan duro, van a romper, van a, a, a cómo se dice, van a desintegrar más o menos como un polvo, como una polvo. Entonces van a ver cómo pasa muy fácilmente. Lo hago así y con dos o tres pasas. Y con eso se puede ver que no hay granos grandes, se puede ver que lo más grande es un granito, puede ser media de, de una arveja o algo, entonces no hay granos grandes, entonces eso es lo que quiere. Y ahora voy a compartir mi segundo secreto sabes que cuando se mezcla la harina con agua es como una cola y con ese se hace su masa muy masticable muy muy um, difícil a comer pero ahora voy a compartir mi secreto que es vodka y con el vodka no hace tan masticable entonces se pone una cuarto de una copa de, um, de vodka. Entonces, con solo esa no es mucho. Y cuando se cocina, todo el alcohol sale. Entonces, no da sabor, no da alcohol. Um, no hay problemas con usar el alcohol. Solo es que hace la masa sin este, uh, uh, um, forma masticable. Entonces, empiezo con esa. Y así se nota que el, uh, también el vodka estaba en el freezer. Entonces todo bien, bien frío. Um, así se chequea si la masa se pega bien. Si no pega bien, se puede poner un poquito de agua muy frío. Entonces necesito un poquito de agua. Bueno, entonces... Otra vez. Nada más. Entonces se puede ver cuando termina todavía parece un poco como um, una harina de, de maíz o algo, pero se puede formarlo. Cuando, cuando lo toma, se forma así. Entonces con ese solo forma en una bola. Y se puede guardarlo en el, en el uh, freezer por tres meses o en, en uh, la, el, la heladera solo unos días, pero se puede prepararlo antes. Entonces siempre, yo no compro masa de pie uh, de la tienda, siempre lo hago lo mismo Entonces eso es la masa de pie. Pero para hoy tengo uno ya preparado. Y vamos a pasarnos para... Vamos a pasarnos para hacer el, el relleno ahora. Entonces, con el relleno, lo que necesitamos es boniatos. Y anoche yo hirvé uh, los boniatos y saqué el, el piel um, de los boniatos. Entonces, tenemos boniatos sin piel, sin casco, um, en, y tenem, lo tenemos acá. Los pongamos aquí en el KitchenAid. También agregamos un poco de manteca. Este manteca es uh, muy suave, um, muy, casi fundido, pero no fundido. Entonces hay uh, 100 gramos de manteca muy, muy, muy suave. Harina, disculpe, no harina, eso es azúcar, fue azúcar, <ríe> azúcar. Y comparto las cantidades abajo, ah, pero ok, tenemos la, el azúcar, manteca y boniato, dos huevos, fácil, bueno media cucharadita de nuez de moscado en polvo media cucharadita de canela en polvo muy fácil también una media taza de leche y creo que es una cucharadita de vainilla esos son los sabores del Día de Acción de Gracias. Siempre son igual, puede ser un pie de calabaza, pie de, de boniato, con algo con manzana. Siempre tienen esos sabores. Entonces lo mezclo acá, un poquito. Se hace un puré muy fácilmente. ya un puré entonces es realmente como una, una puré nada muy difícil allá fue muy rápido ahora paso por, para sacar la masa de pie que ya preparamos y ahora fácil llenamos Todo no queremos perder ni un poquito. Entonces tenemos que sacarlo. Uh -huh. Ok. Y ahora se puede hacer así solo para, para uh, ponerlo por todo. Y ahora vamos al horno. Entonces, eso es el producto final, entonces probamos. y siempre es mejor con un toque toque de crema crema batida de la casa no de una botella siempre mejor bueno con la crema también delicioso Todos los ingredientes son disponibles aquí en Uruguay. Espero que se prueben y decirnos si les gusta o no. Pero fue muy uh, disfrutable para mí pasar esas horas con ustedes. Y um, espero que todos pasen un lindo día de Acción de Gracias.